nada baja california ese portal le parece que ya lo había captado mi compi el rover diesel parece creo que sí. hay corazado pa' para el rover y para su jefecita y su jefecito allá en la Yola a mi comadre, mi compadre Marcos Oria. Corrida el saludo allá mismo. Tiene nomás donde anda pues su pinche madre bien nada! mama flex gracias compa aquí estamos en el retén de Kerobabi! el retén de Kerobabi... Ya tengo aquí una hora y media Y me, me faltan dos kilómetros más o menos Pues bueno, anda échale ganas, cuídense Déjame, sigo aquí a las, a las vivas